Falleció mientras recibía atenciones médicas, Sauri Castro, de 23 años, tras impactar su motocicleta en la carretera principal de la comunidad de Pontón, en este municipio de San Francisco de Macorís. El padre de la víctima ofrece los detalles del trágico hecho. Un accidente, un accidente, lamentable, que lamentablemente, que iba el camino. No se sabe si va a pedir control, y que se trayó una cantarilla. motocicleta? Ajá, uh -huh, 115. En Pontón. ¿La carretera de Pontón? En La Pista, en La Pista, la principal. ¿Dónde vivíamos? ¿Dónde vivía? En Dichoso. ¿A qué pertenece Dichoso? Al ah, municipio de La Peña. ¿Eso ¿Es una comunidad? Una comunidad, ¿sabes de dónde pertenece? ¿Cómo era muchachos? muchacho? ¿Cómo puede usted decir que era? No, no esos niños de trabajo, no me trabajan y estudiando. Que no era travieso. ¿Eh? Más va 23 años. Para NTN su noticiero regional Giovanni Paulino